¡Panita! ¡Toma, mi hermanazo! Ay, por fin. Revisa ahí lo que necesitamos filmar. 12 años de aventuras con esta supernave. Casi, casi mi hijo. Entonces, te la dejo ahí para la tienes que cuidar. Muy bien. Siempre, por supuesto. Muy bien. El único que no falla. Uno puede esperar sí, de las viejas cualquier, cualquier cosa, cosa. De las viejas, pero del amigo bien no. Que... A helada después. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Tienen reservación? No. ¿Conocen los costos de entrar? Es como 20 piola. 25 cada uno, te hasta las 9 de la noche. Y adicionalmente conmigo te quedan 5 mil pesos de parquear el vehículo. 5. Ah, los acá están. Amigos, hemos llegado a este maravilloso lugar que se llama Los Termales de Huasca, que es un sitio muy chévere. Miren, miren, miren esa maravilla. Súper lindo acá, estos termales super calientes. En un capítulo edición especial de la máquina del tiempo Time Machine aquí disfrutando estos maravillosos paisajes Miren allá arriba hay unas unas piscinitas termales pequeñitas y bueno lo mejor de todo es que hoy está medio solo medio solo y ya está pegando el sol suave entonces no nos vamos a quemar va a quitar es este momento porque pues igual estamos solos entonces sí amigos hoy en este súper programa para ustedes aquí desde huasca cundinamarca llevándoles los maravillosos lugares que tiene este municipio la geografía colombiana huasca aquí es de termales un lugar bellísimo de aguas ciento por ciento volcánicas por ciento volcánicas naturales un lugar estupendo espléndido 100% recomendado amigos míos entonces hoy para que nos acompañen aquí desde este bellísimo sitio aquí en huasca cundinamarca entonces, es increíble esto aquí es de, desde el fondo del suelo se le siente el cómo fluye el, el agua caliente pero eso sí es indispensable usar el tapabocas y usar gorro de la cabeza no costó 25 mil pesos por persona Parqueero te vale 5 mil pesos y tienes que comprar un gorro si no traes tu gorro entonces trae tu gorro y te ahorras 2 mil pesos si no pues aquí lo compras por módicos 2 mil pesitos súper baratos 2 mil pesitos súper económicos vamos a hacer el cambio ahora a nuestro estuche submarino para poder disfrutar de este maravilloso paisaje aquí en Huasca, Cundinamarca y de estas saludables aguas termales que son súper saludables Y bien amigos, nuestra aventura continúa. Ya estamos dejando las maravillosas tierras de Huasca, Cundinamarca. Estamos en la finquita visitando a la familia del campo. Y nuestra aventura continúa. Ahora de regreso a tierras lejanas y distantes. Ya le tenemos nombre a este carro. El anterior era el Halcón Milenario. Y ahora, a este ya le tengo nombre porque tiene atrás la fotico de la Virgen María. O la fotico no, sino la Calcomaría. Entonces se llama El Bendecido.